Parece ser que vivimos en un estado confesional católico, aunque la Constitución diga lo contrario. Pronto se cumplirán los 40 años de la Carta Magna que iniciaron el periodo democrático y sin embargo se asemejan más a 40 de tardofranquismo. Por mucho que una princesita heredera nos lea sus artículos y nos recuerde que España es un estado social y de derecho, no deja de parecernos que no es ni tan social ni tan justo. No parece que haya mucha justicia en los privilegios que le otorga el Estado a la Iglesia Católica, exención de impuestos, asignatura de religión en las escuelas y la posibilidad de haberse apropiado una cantidad ingente de bienes que resulta ser el mayor expolio inmobiliario de la historia. Y yo me pregunto, ¿cuándo la sociedad española va a estar preparada para exigir la derogación del concordato? Estado laico ya. Bueno, pues sí, Estado laico ya, pero mientras, como tú decías, los acuerdos con, con la Santa Sede sigan en vigor, ¿no? Efectivamente, no solamente tenemos el, el concordato vigente, sino que están los acuerdos del 76, los acuerdos del 79, y bueno, y una constitución que deja mucho que desear en, con respecto al laicismo, porque no nos olvidemos de que la propia constitución, en su artículo 16.3, nombra a la religión católica. Mm. Y bueno, lo comentábamos antes, nos lo comentaba Manuel Navarro, eh, el tema este de las negociaciones que está habiendo con, con el Vaticano como si fuera, no sé, de, bueno, de cara... Sí. sí, sí, coméntalo Dándole, pues. da, dándole bueno, dándole también, una, una como si fuera una cuestión de Estado, dándole eh, la importancia de como si fuese un Estado. Europa Laica, de hecho, es una de las organizaciones que no reconoce el Estado Vaticano. No reconoce el Estado Vaticano porque, bueno, a, par a partir de que fuera creado por un dictador, que es el que el que les dio el estatus de Estado eh, Vaticano, pues ya deja mucho que desear. ¿Qué tipo de Estado es? ¿Un Estado que solamente tiene eh, hombres varones en eh, su conformación? en fin sí es el origen, ya sabemos, que allá por 1929 Mussolini, no. con los pactos de de, de Letran, en fin, eh, y de ahí pues viene. Sí. sí Lo que es triste es que el Estado español y más siendo ahora como tenemos un gobierno socialista le esté dando esa categoría de Estado para pactar con con ellos eh, asuntos que son propios del Estado español, como es por ejemplo el conservar nuestro rico patrimonio. Claro, es que resulta que esto está siendo un expolio que mmm, dirán, bueno, pero es que no, aquí el Vaticano no tiene nada que ver con las inmatriculaciones, bueno, pero el, la, el, es una organización extremadamente jerarquizada que y, y, deben obediencia al... ...al poder absoluto que representa el Papa, un monarca absoluto... ...y bueno, pues eh, teóricamente no, pero bueno, o en la práctica no... ...pero teóricamente eh, pertenecerían esas inmatriculaciones a otro Estado, ¿no? Es un expolio... es lo claro. eh. que iba a decir, que no nos olvidemos que aunque están... Eh, ...todos estos bienes inmatriculados están a nombre de los arzobispados ...de las diferentes organizaciones y eh, fundaciones religiosas... ...finalmente pertenecen al Estado Vaticano que es un máximo eh, eh, dueño, eh, o sea que eh, cuando cuando si quisieran venderlos, si quisieran, pues eh, estaría en manos de, de en realidad del, del Vaticano el eh, ceder el, el la venta de todos estos de, de todos estos bienes, ¿no? Claro. Y bueno, en fin, eso es, es toda una cuestión de Estado De eso no hemos ido a la, al tema de las inmatriculaciones Porque claro, es tan escandaloso eh, Y quería quería que nos comentaras, aunque hace un par de semanas Si no recuerdo mal, eh, fue cuando charlamos aquí bueno, En Sintonía Laica con Jorge García eh, uh -huh. Sobre el tema de la Asamblea y tal eh, y, el, y su resultado claro. Quería que tú nos comentaras cómo fue la asamblea, en fin, lo que consideres... Sí. Bueno, fue hace dos fines de semana y la verdad es que fue un una asamblea y un encuentro de cargos electos de que vinieron de toda España muy mm. interesante, porque bueno se puso en común todo lo que cada uno de ellos más o menos sabía de su eh, zona territorial, mm. y bueno, pues se puso en común todos los, los conocimientos que tenían, aparte de lo difícil que es y las dificultades que pone, porque todo esto se ha hecho con mucho ocultismo y con mucho oscurantismo, como realmente funciona la Iglesia Católica, la jerarquía y y la, el, el hecho es que eh, las, los, los cargos electos se mm, mostraron muy favorables a solucionar esto como una cuestión de Estado, es decir, a de, de ponerlo todo en común para que no sea que haya que ir mm, eh, bien por bien pidiéndolo, eh, judicializándolo, porque eso sería ¿Sí? interminable. Porque nos damos cuenta de que esto es. Eh, algo inmenso, o sea, es que es una cantidad, como digo en el en el verso, es sí. ingente de, de muebles, que aunque de la Conferencia Episcopal ha reconocido que pueden ser 40.000 bienes, se sospecha que puedan ser muchos más de 100.000, uh -huh. los, que, los que se cuentan desde que comenzaron las matriculaciones. El, lo triste de, de esto es que... Eh, el, el gobierno debe de estar pactando a causa de la sumación de los restos de Franco que le está costando tanto trabajo sacar adelante sí. pues para que eso, para poder llevarlo a cabo y para que la Iglesia Católica se conforme después de todos los impedimentos que están poniendo tanto el fraile del Valle de los Caídos como eh, la familia está, deben de estar pactando con el, con el, la Iglesia Católica con la jerarquía el bueno ...vamos a una cosa por la otra... ...y nosotros nos negamos en rotundo... ...a que haya pacto con este con este tipo de, de asunto... ...entre otras cosas hace poco ha salido también la noticia... ...de que el eh, diputado Carles Mulet de Compromís de Valencia... ...ha solicitado en el mes de octubre sí. los bienes inmatriculados... Eh, ...el listado de los bienes inmatriculados... ...y se lo han negado... Eh, a, a, ...alegando que por la ley de protección de datos... ...no pueden dar ese tipo de información... Sí. Bueno, es que esto no, no se sostiene. Sí. Es lo que buscaba el ínclito Alberto Ruiz Gallardón y luego también el ministro catalá cuando cuando hicieron el tema de bueno, el derogar el, el famoso, reformar, el, derogar en realidad, el, el sí, sí, famoso artículo 206, Might. claro, para que Exacto. no se pudiera plantear la, la inconstitucionalidad y hubiera que ir caso por caso, en fin.